Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos una nueva edición de Pick and Rock desde el canal de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Este programa lo podrán ver, por ejemplo, en la plataforma de YouTube de nuestro canal. Fecha 2 del Torneo Prefederal de Básquetbol. En la Conferencia 1 hubo triunfo, por ejemplo, de Central Entre Riano, BH con el Clásico Gualeyo. Estaremos con eso, por ejemplo, y con el Dato Shaffer, referido a este Clásico de la Ciudad de Voleboy. Pero arrancamos con la, el repaso de la Conferencia número 2 y este es el resumen de Pick and Rock. Villaguay Parque recibía a Sportivo San Salvador Marraba aquí Ortiz Y Ale Madera, la figura del equipo visitante Convertía con el rebote ofensivo 14 puntos y 6 rebotes Él iba a ser clave para este triunfo Al igual que Nacho Luna, 7 y 13 Había dominado el equipo de San Salvador Llegó a tomar más de 10, pero aquí A bombazo limpio se le venía El equipo de Parque 17 puntos para Filieu 14 para Tolomei, Y así se cerraba el partido Marraba Faco Ortiz desde la línea, hacía lo propio Luna, defendían la bola y a, con esta corrida se ponía a tiro el equipo local que había estado perdiendo por más de 10 y el cierre precisamente desde la línea descontando. De todas maneras iba a ser triunfo 59-56 para Sportivo San Salvador con este hombre clave cerrándolo desde la línea. El tiro del empate no pudo ser rebote ya otra cosa. Ganó Sportivo 59-56. En Concepción del Uruguay, Saninete recibió el ciclista que así vestido de Blanco, atacaba el equipo paranaense castigando en la pintura 21 puntos para un jugado 4 rebotes, 6 asistencias y aquí la asistencia para que Facundo Mendoza en el bajo convierta 10 puntos y 4 rebotes para el pivot, 11 para Angelino 11 para Meriano, la figura sin fue Saverio Díaz con 20 puntos 8 rebotes y 5 asistencias que aquí, nuevo ataque del Sani Meriano paradito, el triple para... El escolta, 25 para Pasadores, 21 puntos para Pablo Abogado, 4 rebotes y 6 asistencias. Un ciclista que estuvo muy fino desde lejana distancia. Esta era la réplica de Zaninetti, linda acción de Richard, la descarga para Mendoza el doble, para el equipo de Concepción de Uruguay que no le iba a alcanzar, triunfoso de ciclista, 83 a 77 con este broche en la pintura. En la capital provincial, partidazo entre equipos llamados a ser animadores. Ese es Fabrizio Revecci Para Urquiza, la finta, el bombazo ¿Cuándo no? 18 puntos 10 rebotes en 37 minutos y otro Adrián Forestieri penetraba nuevamente Revecci con el recobre Forestieri va a ser clave también, 13 puntos y 3 rebotes 16 para el Así atacaba Urquiza que se ponía al frente Ya lo había estado en el partido Cierre totalmente apretado 14 y 6 para Villota 6 para Jung, 23 y 5 para Bautista Fernández y Forastieri, se limpia, acelera, en suspensión, ¡pumba! y a otra cosa, pasaba al frente así Urquiza, pero en esta corrida pedían falta en ataque, no obstante la conversión al frente de Estudiantes, el cierre quedaba para el equipo de Urquiza, nuevamente a quien iba a buscar, claro Forastieri, lo obligaban, el para afuera amarraba y en esa acción Revechi tenía la última, ganó Estudiantes 67 a 66, En Paraná de Azul, Sionista recibía a la armonía de Colón. Ambos habían perdido en el debut de este prefederal. Y aquí iba a prevalecer el equipo paranaense que anotaba de un lado. Aquí penetraba con facilidad. Linda acción en la personal. 15 y 8 para Cuello. Francisco Follmer la figura, 20.6 rebotes. Linda acción aquí del equipo paranaense. Levin 11, Nico Guaita, 18 puntos y 6 rebotes. También sionista que estigaba en el bajo en uno contra uno No llegaba a la ayuda. De la armonía no iban a alcanzar los 18 puntos y 8 rebotes de Sergio Rabina, a quien vemos en imágenes: 81 para Sionista, 63 para la armonía en Parná. Perro de Verde recibía a Huracán de Villaguay, así lo recibía precisamente, a Bombazo Limpio: 12 para Jalil, 10 para Menescardi, 16 para José Melcheri y ese hombre clave: 20 puntos para Gerard, 4 a 4 en triples y esta era la réplica con el eterno Negro Gómez, seis puntos para él no iban a alcanzar el equipo de Villaguay que estuvo en gran parte del partido por debajo en el goleo, 19 para el Pipa Girardi, triunfazo de Ferro, segundo triunfo consecutivo de la mano de Gerard Melchiori para estar en lo más alto de la tabla de posiciones en su conferencia para acá en su cancha recibía juventud de casaca blanca y celeste y con esta rotación atacaba el equipo local y el bombazo tuvo finos de ese sector. Se iba a llevar un triunfo importantísimo frente al elenco de Goregochú. Por línea final también atacaba y compartía. Y esta era la réplica en el equipo de Goregochú. Manulado 20 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias en 39 minutos de juego. Así el individual con el bombazo. Matías Novelo, 14 y 10 en 38 minutos. Así lo vemos frente a Alessili. Richuk, 22 puntos en la totalidad del partido. No hubo descansos para ellos y este la rompió una vez más. Juan Cruz Krapp, 22 puntos y 12 rebotes. Y la vuelta de Memo. Rodríguez en la individual, la especialidad de la casa y otra cosa. 14 puntos para él, una de las figuras. Silly, 6 puntos, 5 rebotes. Triunfazo de Paracao. Segundo triunfo, otra vez Krapp aquí en suspensión. Ganó Paracao 74-66. Tabla de posiciones en la conferencia 2. En apenas dos partidos, los invictos son los que lideran naturalmente Ferro de San Salvador y Paracao en la zona A, en tanto que otro paranense y otro de San Salvador son los que lideran en la zona B. Estudiantes y Esportivo, dos victorias en dos presentaciones. Próxima fecha, la tercera, en la Conferencia 2, en Colón, la Armonía recibe a Paracao, Juventud Unida en Olegochú recibe a Huracán, Sionista Ferro de San Salvador, Urquiza en el norte de la provincia frente a Ciclista Parque en Villaguay recibe a San Neti, y en San Salvador, Sportivo recibe a Estudiantes Así pasaba todo el resumen de la conferencia 2. Luego de la pausa vamos a estar naturalmente con la conferencia 1, el triunfo de Central y todo lo que dejó, todo lo que fue el clásico Gualello más el dato Jaffer. Pausa y regresamos. Nuestras radios. Nuestro canal. Nuestras revistas. Nuestro portal de noticias. Ahora, todos nuestros medios en, en un solo lugar. lugar.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 Segundo bloque de Pican Rock, continuamos con este repaso de la conferencia 1, ganó Central, todo lo que dejó el clásico Gualello, ganó Atlético Tala, ganó Neptunia, todo eso aquí en este resumen de Pican Rock. En la cancha de juventud, Central recibía a Luis Luciano de Urdena Rein. Y este hombre iba a ser clave, la ley del ex. Qué raro. Reveló 21 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias para Nahuel. Además en el duelo personal contra su hermano. El Luis Luciano terminaría a Tomás con 12 puntos. Y ocho rebotes Zona de Luis Luciano Pero no le daba mucho resultado Porque aquí Se le metían en el bajo Y convertían Y aquí En la zona otra vez Le convertían desde afuera No le encontraba la vuelta al equipo De Urgen Arrain Nueve puntos para Pidori 5 y siete para Berna así les contaba Luciano que ha encontrado en Fabricio 31 puntos pero Central iba a estar fino de afuera 8 de 28 en definitiva 20 habían 16 puntos y 4 rebotes triunfo para Central 79 a 53 frente a Luciano Un partido duro eh, como lo van a hacer todos, no hay uno que que sea, que sea fácil todos nos van a querer venir nos van a querer ganar eh, y van a ser todo así chivo como este y no tenemos no tenemos que regalar nada y a centrar a futuro, no, obviamente, todos somos eh, optimistas, queremos, todos sabemos para qué estamos, lo que queremos, y vamos a, vamos a seguir luchando por eso. ¿Fue un partido especial jugar contra Luis Luciano? Eh, no, no me gustó mucho, pero había que jugarlo, no, no queda otra. Gracias. No. Neptunia otra vez de local, en este caso frente a Olimpia, vestido de blanco y azul. Hace atacaba acaba el equipo de Lobochú. rotación, bombazo de frente. Y gran triple del de equipo de Guaychú, 18 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias para Cristian Pérez. Que aquí atacaba con sus grandes en la pintura y sacaba reito. 7 y 5 para Bofélix. 7 puntos y 8 rebotes para Ramírez Acevedo. 18 para Ñiguez, Y otra vez en la pintura atacaba el equipo de Neptunia y Convertía. Importante triunfo para el equipo de Guaychú, Preponderando en la pintura. 20 puntos y 8 rebotes para... Carulla la más destacada en el equipo de Olimpia, no le alcanzó agase 11 11-6, triunfo en el Plinia 73-67. En tal Atlético recibiendo a Racing, hacia el acaba el equipo local y va a tener a sus experimentados, ahí lo vemos en imagen, un tal Isaac Monti, 20.10 rebote y esta delicadeza para él, Matías Euscargué, 11.10 rebotes, Zagarzazu. 16 y 6 y así es contaba Racing Que se ponía tiro sobre el final Y precisamente tuvo triple oportunidad Lanzando de lejana dimensión Y no convertía y así se cerraba el partido Triunfo para Atlético Tal ya no cortaba Racing, no le daban los números 70 para Atlético, 66 para Racing Importante triunfo de Atlético En Concordia Ferro recibía a Peñarol E iba a encontrar resultados En la pintura Aquí en el uno contra uno yendo para adentro pero fundamentalmente con la presencia de Lucas Ecker, 19 puntos y 5 rebotes, allí notaba el joven Cherot para Peñarol, de buena faena el 7 puntos y nuevo ataque de Ferro en la pintura, para un lado, para el otro, Ecker la conversión, desde el otro se posteaba también el ex BH y convertía, 8 y 5 para Trufa, 16 y 4 para Obregón, 18 para Poque, Echazarreta 14, González 22 y 8, descontaba Peñarol, pero sobre el final lo iba a sellar el equipo de Ferro, aquí nuevamente Eker en la pintura, y para cerrarlo con este bombazo triunfazo de Ferro 84-76 Y el partido destacado y clásico de Gualeguay en el sur de la provincia BH que saca oscura, recibió a Bancario que así lo castigaba sobre la chicharra con los triples, y en idéntica jugada, otro bombazo más Bancario llegó a sacar 20 puntos, estuvo 70 a 50 Con esta misma acción, aquí lo vemos El rebote ofensivo le iba a quedar a Juan Cruz Lerose Uno de los goleadores, 19 puntos para él Pero desde ahí VH de iba a empezar una remontada 20 puntos abajo, a falta de 6 minutos y medio para terminar el juego Y ese hombre tuvo muchísimo que ver Heraldo Russo, 10 puntos En el último cuarto, con bombazos, con simples Iván Caro que volvía a castigar desde la esquina 11 puntos para Wagner, 12 para Calderón Y el triple Para el equipo verde Una vez más la rotación Alfonso oportunísimo, 14 puntos para él Y Germán Andrés, otro hombre clave En la remontada 11 puntos, 9 en el último cuarto Aquí robando el balón Con esta bandeja, paso cero Arriba, tuqui para el Bayense. Y acuérdense de este nombre Maxi Robledo, aquí Convirtiendo desde la línea de libres ...sería el goleador del juego... ...para empatarlo Leroso sobre el final... ...estaba BH dos puntos arriba... ...le dije a Maxi Robledo... ...es este, mírenlo... ...hace esta locura... ...Maxi de 3 a 3... ...¡PUMBA!!! ...el festejo de toda la cancha... ...la locura... ...Maxi Robledo para ganarlo... ...y lo veíamos con las cámaras de los hinchas... ...la multicam de BH... ...Robledo acá... sí ...Robledo de este lado... ...¡TAMBIÉN!!! ...el goleador del partido... Desde la platea, a ver acá, entra, pero claro, 24 y 8. La figura Maxi Rebledo, los hinchas de BH tomando las imágenes. Desataba esta locura, se festejaba, 80-77 lo ganó BH. Bueno Maxi, eh, ¿se puede explicar esto? ¿Qué tal? Buenas noches, ante todo. Eh, no, la verdad que estamos con las posiciones ¿no? a mí. En este momento no te podría explicar la felicidad que tenemos y la felicidad que tiene la gente, si lo merece. Eh, la verdad que 20 puntos abajo es muy difícil, digamos, en el último cuarto remontar con un equipo. Nosotros le pusimos el pecho a la situación y fuimos para adelante y lo fuimos a hacer. La verdad que estuvo muy contento. ¿Por qué lo ganó BH? Porque... En lo deportivo no se le veía reacción Y de buena primera la empezó a meter Hernán Otto, de Rancos, Gualeguay El periodista dialogando con Maxi Robledo Pero, pero Empieza el ruido, empieza el ruido Y empieza esto Triunfo de BH, como lo vemos en la placa 8077 mejor bancario en dobles. Un poco mejor BH en triple y en libre se lo llevó 8077. Y como siempre, números, estadísticas y otras hierbas a cargo de un amigo de la casa, Gastón Schaffer. Segundo programa de Pican Rocky, como siempre en esta sección, datos interesantes, estadísticas, recuerdos y muchas cosas más que una mirada bien entrariana. Toda la atención de la fecha estuvo en el Clásico de Gualeguay, entre BH y Centro Bancario. Y por eso repasamos datos y editorial entre ambos equipos. BH, 18 temporadas en Liga Provincial, campeón en 2002 y 2016, además de los subcampeonatos en 2003 y 2015. Dos temporadas en la Liga C y cinco temporadas en la Liga Federal. Por su parte, Centro Bancario debutó en la temporada 94-95 en la Liga Provincial y acumula nueve certámenes provinciales. Campeón en 2021, este año hizo su debut en competencias nacionales. El historial entre ambos, nueve enfrentamientos con dos triunfos de centro bancario, los dos de la Liga Federal de este año, mientras que BH se impuso en los cotejos disputados por certámenes provinciales, incluyendo el del último viernes y también los dos que jugaron en 1987 por la Liga Provincial de Ascenso, un torneo que solo tuvo dos ediciones. Nunca defraudan la fiesta del básquet. Este fin de semana se vivió en goleguay. Tabla de posiciones de la Conferencia 1, como lo vemos aquí, apenas con dos partidos, los punteros son los tres equipos que ganaron sus Juegos. Central, Neptunia y BH lideran esta tabla. Próxima fecha, la tercera de la Conferencia 1. En Baraná, Bolivia recibe a Central, Luis Luciano a Ferro. En Tala, Peñarol recibe a BH. Bancario Atlético Tala, Racing en Goregochú recibe a regatas de Concepción de Uruguay. Y el Social y Deportivo San José a Neptunia de Goregochú. Así llegamos al final de este segundo programa de Pican Rock. Más información en las redes de la Universidad Nacional de Entre Ríos y también en el canal de YouTube y en arroba and Rock. Gente, nos vemos la próxima semana. Que pasen bien. Chau.